Hoy estamos en el Volcán Mombacho eh, Igual aquí les dejo la ubicación Como, eh, Me alegra que les haya gustado El Rewind que hice sobre todos los videos Sobre toda la recapitulación de todos los blogs Que grabé en el 2022 Como les había mencionado <coughs> Al final del Rewind Se viene cargado este 2023 Con contenido Y así vuelven a hacer este blog del Volcán Mombacho Porque en el otro por, como mencioné en la parte de la laguna de apoyo. Por falta de memoria no pude terminar de grabar bien. Pero está ando preparado, porque ando con dos tarjetas de memoria de, dos, de 64 que una de la que anda el celular, una ando de, re, de respaldo y ando una de 128 de respaldo también y la tarjeta de memoria de la cámara está limpia, lo que significa que solo ahí van a haber tomas de este video en, de este vlog en esta tarjeta de memoria que anda la cámara puesta. Así que los dejo con la cinemática de todo, incluyendo esta otra que voy a hacer ahorita. Bueno, al parecer era la batería que estaba descargada, que era lo que me estaba evitando poder seguir grabando Y no era en sí la cámara Además, seguramente ven un plano diferente Porque, porque le puse el palo a la cámara para poder grabar mejor y poder hacer mejor la cinemática a ver, ¿no? es que soy interesado <risa> <risa> bueno al parecer este era el, el que yo había Al parecer este otro que era en el que yo había venido y como lo senté demasiado largo me regresé pero en fin, ya estamos aquí y para ahorrar batería lo que voy a hacer es a más la cámara lo que voy a hacer es que voy a cortar voy a hacer una transición no sé cómo y enciendo la GoPro de nuevo ya cuando estemos allá Y de por sí, eso sí estoy grabando con Excel porque no sé cuánta materiales le queda a la cámara, a la GoPro. Saludos para el blog. Hola. Hola. El señor Pedrarias Dávila. Se llama Andrés. Se Me voy. tanto se me está escuchando por el micrófono que de por aquí, el micrófono que utilizo es este que no sé qué también se estará escuchando porque estoy probando el micrófono así en vídeo no en grabadora y entonces eh, ahorita ven así por lo que vamos al canopy de aquí del volcán bombacho no estoy grabando con la GoPro porque no sé cuánto tiene de carga por el problema que tengo de la batería de la pantalla que no sirve la pantalla ya entonces ahí la otra gente que va también eh, se está también alistando para el canopy y saludos para dax si sí, está viendo el vídeo De frenarlo a ustedes, 13 metros lo vamos a bajar en 2 segundos. Solo van a sentir una cosquillita como que el alma se sale y después les vuelve. Por eso también no es recomendable que, que vengan llenos porque pueden vomitar. Sí, sí, sí. Sobre todo en esta parte de, de, de, de los 5 tiros que vamos a hacer, solo en uno vamos a frenar. Ya les voy a explicar cómo es el freno, muchachos. Miren, para frenar. Que solamente lo vamos a hacer en uno Nosotros le vamos a decir cuando ¿Cómo lo vamos a hacer? La mano izquierda acá La mano derecha O la más fuerte en el caso mío es la derecha Para frenar solo vamos a presionar Miren, con la mano siempre abierta No cerramos porque si cerramos La velocidad acerca que la quimamos al hombro Entonces abierta para permitir Que reduzca y desliza Importante, siempre atrás y abajo Nunca arriba menos al frente. Si vamos de espalda hacia si el día que nos espera y nos dice la mano, la mano atrás, la mayoría siempre hace al contrario donde avanza. Siempre lo hacemos al contrario. Ajá. Vamos a subir los pies antes de llegar acá a cada estación. Él es el otro muchacho que nos va a ayudar. Se llama Jairo. Hola. Hola. Hola. Venga, entonces. Ajá. ¿Quién va a ir primero? Aquí en el orden, cogemos acá. Venga, vamos. ¿Ustedes pueden llevar este los celulares o los comentan? No, por lo que vamos pendientes del tren. No voy a tomar fotos. Lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer ustedes. Pasa uno, le damos un chance y graba y después cambian para que todos lleven video. Graben con el yo. Ajá, que vayamos aquí. No, yo, voy a frenar. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Aquí yo, yo, ahora la otra aquí sí. no la yo, sí. a yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Vamos a esperar que llegue, ¿sí? un poquito. ¿Un poco? Ya. Bueno, ya. Eh, va. La, mano, la mano. Uno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, no. Ahí Ahí va. Uno, dos, tres. Pero iba ahí va bien los pies. Ahí va bien, sí. Vamos a dos Y ahora... Vamos Es velo, ya es velo. ¿Cuántas veces lo ha hecho ya? <risa> no hay riesgo que se me caiga de, de aquí. ¿Así? Si la llevas. Si la llevas ahí, no, no, no creo. ¿Aquí abajo abajo abajo un cayero es sí. un borde <risa> para el peso sí, pues, se come bastante dale <risa> cuatro más y dos se llama son mm. mm, 14 vamos a ir avanzando muchachos a la siguiente ¿Qué? que? aquí va tu lino. Aquí vas a agarrar vos. No se ¿Está bien, ¿tú? ¿Tú ¿tú sencillo, Ay, ay, ay. ¡Qué Hola. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Espérate. ahí hay que levantarlo un poquito Dale. un poquito, sí, sí, sí, okay, no Dale, este, oh. Avena, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Vamos. sí, no more, que le la mano así. Que Casi canto sí, Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera. Quiero cómo? ser campeón 16. mundial. Sí, niña, niña, niña, niña, niña, Ay, so. Mira ahí Ahí ahí hay que Porque levantarlo, no, eh. ¿Qué hago? salalo, es que ellos que no saben, están... Después mirar. de Ahí es donde Ahí es Ahí por donde miren! Ahí es donde están... Ahí Ahí es donde están... Ahí Ahí es Ahí Ahí Sí, venís brincando no prueba, era grabar a la salida, sí. pero es que, pero es que estabas agachado en esta serie ¿Sí en el... te puedes meter y casi se detuvo cuando lo empujaron y ¿sí que regresó mira, este es sí. mira la no, serie no, mira la serie porque yo como gimoteando el caballo, mira, se quedó en medio ¿bería. aquí ven el toro mecánico mira, Miren, yo creo que ella fue la que más relax le hice ya de su a ver en youtube no que ah. no, pena se lo corto el... entonces ¿Eh? no, lo corto no, no lo cortes no pero tenemos si salimos lindos o no, lo... lindo, ¿no? Baja, si salimos lindo, no salimos lindos no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no 175 metros cuadrados mira ese Pero no. Ahí se va a ver usted mismo en YouTube. Está bien. Gracias. Ahí está el Voy a quedarme en esto para grabar al niño. Si viene él. Bueno. Siguiente. Siguiente. Deja que de... muere de... con el puente. el fondo aquí ¿En cuánto de altura será aquí para hacer uva uh, hacia abajo Súper complicado cambiar la memoria aquí Se <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Quiero ganar la tercera! <risa> <risa> ahí va un camión sí, Ay, me, me gustó ese mi amor, el muchacho te grabó Ay, cantando ¿Eh? ¿Sí? Para acá ¡Cantando! Se Ah, este es que ya libre. No, no, pero no. ve. Puro rapel. Solo el grito se vio. Bueno, la de eso. Ahora sí, arrígete. Me asustó. Es rápido, eh. No, no da miedo. No, no. Ya mi mamá me deja eso, lo que le dice a él, por favor. ¿Pero ese qué es lo que quiero saber cómo es? Diría. Me tengo que agarrar. No me puedo ir en la posición del flor de loto. Aquí te está grabando Andrés? A mí no me agarra Creo que sí Y me va a traer el micrófono del celular Es para que se me hubiera enrollado en el cable En Instagram salís así igual como Andrés Pero al final guión bajo Y Go! La outro del vlog Creo que aquí se puede hacer bien la, la outro Con el, Se me quedó pegado el dedo en el. Se me quedó pegado el, Se me había quedado pegado ah, no ahora. Se me había quedado pegado el dedo aquí en esto va a hacer aquí el blog así que si le ha gustado este blog recuerden suscribirse con la campanita activada para que YouTube les cada vez, mira, que el lente no sé si está sucio pero igual lo limpio así que si le ha gustado el blog recuerden suscribirse comentar lo que está ha parecido, con la campanita aquí para que youtube les cada vez que tengo un nuevo vídeo, mi instagram y mi TikTok, Discord y todas las redes sociales abajo en descripción la ubicación de donde se grabó este video encima del título y la y los contactos para porque quieren venir también lo dejo en descripción en la primera línea en la primera línea en los del canopy el último no lo grabé precisamente por lo que era el, la, la caída era de un ángulo de 90 grados despidiendo ya el blog entonces ahorita ya estamos esperando a que se siento listo ya para que nos podamos ir en el camioncito ya para la bajada así que ahora sí yo me despido, nos vemos en el siguiente vlog sin nada más que decir yo me despido y nos sí, vemos en el perlón y como siempre digo vivan al extremo